A las ocho y media, ceno y voy al cine, cada noche. Porque si voy a dormir después de escribir, sueño que escribo. Entonces es terrible, porque no descansas. ¿Cómo es mi día? Pues tengo... hay muchos tipos diferentes de día. Porque claro, cuando escribo, eh, me levanto a las diez de la mañana, hago mis abluciones y escribo de once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 ...así que decir un número exacto conmigo es imposible... ...porque luego, luego esto a lo mejor lo ve gente dentro de un año... ...y habré publicado diez libros más... Pero claro, escribo de todo... ...escribo de niños, de música, novela... ...estoy sin parar... ...por tanto, decir una cifra siempre es un poco... ...a no ser que se diga el día y, el día y la fecha. Hola, soy Jordi Sierra y Fabra... ...escritor... ...vivo en Barcelona...